Bueno, mamá, que voy a llamar a la abuela. A ver, bueno, ¿qué tal está con esto del coronavirus? Que ya lo de quedarse en casa... No lo lleva muy bien, que yo la conozco. ¿Eh? Hola, María. ¿Hace mucho que no llamo. Abuela, que me llamo Berta. ¿Ya no te acuerdas? Sí, Berta, Peter. Bueno, Berta, ¿has hablado con alguna de tus amigas y tu tío? Sí, con Lucía, Alba y Ana, que son mis mejores amigas. ¡Qué Tan raro lo que ahora muchas gracias María y los santos Juana Rosa del pueblo de y Eva mal los re re re re re re re re re re re comunes. re re re re re re re re de re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re la re Querrás decir coronavirus y confinados, ¿no? Eso, con y confinados. Con bueno, en fin, ¿qué más está? Coronavirus y confinados. Ya, con chonachirus y conchinchados. Ah, ahora no entiendo. Bueno, tú sales a la calle con mascarilla y desinfectante, ¿no? Sí, siempre salgo con la chancharilla y el chinchestante. Obviamente, ¿quién no lo hace? Si te soy sincera, el quinchante no funciona. Porque no he visto ni una chola chinche en todo el día. ¿Mm? Abuela, que no funciona así. Ah, no. Qué extraño. Porque la gente está diciendo que estamos en la nueva normalidad. Y antes la gente no quería ver chinches, mi hija. Sí, abuela. Pero si te encuentras a tus amigas por la calle, les dices que el desinfectante no es para traer chinches, ¿eh? Que es para lavarse las manos. Oh, no, no, no, a la Los jóvenes hoy en día no se aclaran. Bueno, cariño, Hablamos luego una chincha muy grande. Eh, bueno, besos. Adiós. Mi madre con esta abuela que no entiende nada. No sé cómo voy a sobrevivir al siguiente llamado. Me voy a morir.